Buenos días, señorías. Eh, en primer lugar, quisiera anunciar nuestro voto, que va a ser una abstención. Una abstención que voy a tratar de explicar lo más claro posible para que se comprenda cuál es el mensaje que queremos transmitir. Esta semana, como todo el mundo ha, ha recordado aquí en sus exposiciones, eh, se, ha, se ha votado por, y se ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley parecida a esta propuesta por eh, Ciudadanos. Esta proposición de ley de Ciudadanos, nuestro grupo parlamentario en el Congreso votó a favor de la toma en consideración de la misma. Y votó a favor porque estamos muy preocupados, naturalmente, de la morosidad que afecta sobre todo al pequeño y mediano empresario y al autónomo. Eh, hasta el Partido Popular votó a favor. Eh, pero me sorprende, me sorprende que haya ahora esta, este ambiente de que todo el mundo va a votar a favor de la toma en consideración de esta, de esta proposición de ley, cuando la, misma, cuando la misma no contempla ningún tipo de garantía para que las sanciones, el procedimiento sancionador previsto en esta ley, tenga una efectividad, es decir, que no se convierta en papel mojado. El Partido Popular, en su exposición, en la exposición que dio su portavoz en el Congreso, vino a decir que no estaba muy conforme en crear organismos autónomos que vigilasen por el cumplimiento de esta normativa y de estas sanciones, porque esto genera gastos, que quién los va a pagar, etcétera, etcétera. Lo cual me hace reflexionar aún más en el voto que queremos emitir, en el sentido que ya he expuesto. De, de abstención, en tanto que vemos que esto vuelve, volvemos a caer en una trampa en una trampa que el Partido Popular, a través de su mayoría en esta Cámara, quiere hacernos caer. Es decir, una ley que teóricamente está en el Congreso, que es mucho más completa que la que nos propone el partido PDCAP, eh, se aprueba por unanimidad su toma en consideración. Entendemos que no tiene ningún sentido que ahora volvamos a entrar sobre ella con una mayoría absoluta del Partido Popular, que lo que va a hacer seguramente es torpedear cualquier iniciativa de mejora que ya tenemos en el Congreso. No voy a repetir lo que hemos dicho ya, lo que han dicho los demás grupos sobre eh, lo buena que es la ley de luchar contra la morosidad de imponer sanciones, esto es cierto. Pero hay otro pequeño tema que nadie lo ha mencionado y que queremos dejar expresa constancia del mismo, que es que las sanciones que se imponen, que está muy bien, y además aplaudimos que se impongan sanciones por incumplir los plazos del pago, eh, son ridículas en algunos aspectos, porque no es lo mismo poner una sanción a una gran empresa del IBEX que ponérsela a un pequeño empresario. un pequeño empresario le pones una sanción, aunque sea de 50.000 euros, y a lo mejor le supone cerrar el negocio. Además, tampoco se prevé que, si este empresario no ha, cumplido, no ha cumplido con sus obligaciones por culpa de no haber cobrado precisamente de una gran empresa, que es la gran causa de la morosidad, el impago de las grandes empresas y el largo plazo que se toman para pagar sus facturas, no se prevé que estos casos queden excluidos de las sanciones. Creemos que es una injusticia muy grande que debe prever esta proposición de ley y que, de momento, no la he leído ni en el Congreso ni ahora en el Senado. Tenemos que tener en cuenta que caen sobre los autónomos y la pequeña empresa el, el gran peso de la, de la morosidad que justamente esta, el empresario individual y la pequeña empresa generan la mayor parte del empleo en nuestro país, un millón y medio de autónomos sin empleados y un, millón, y un millón de pequeñas empresas que generan empleo para tres millones de personas. Estamos hablando de héroes que están luchando cada día contra los impuestos, los impagos, los clientes, el mercado y muchas cosas más. Estamos, o sea, contribuyen en cerca del 63% del empleo que existe en este país. Y esta lacra, desde luego, que les afecta y muchísimo. Y repito, ninguna ley, ninguna proposición de ley que se ha presentado ni en el Congreso ni en el Senado distingue, habla de estas personas. Nadie. Y creo que es en estas personas en las que nos tenemos que fijar. Eh, por otro lado, también es verdad que las grandes empresas han actuado con total impunidad. Hasta ahora se han autofinanciado a costa de alargar los plazos en los pagos de una forma absolutamente impune y descarada y a costa de apretar los tornillos contra los pequeños y medianos empresarios. Esto, desde luego, se tiene que acabar, pero se tienen que crear órganos objetivos externos que controlen de oficio estas situaciones. Esto tampoco aquí se dice nada. El Partido Popular, repito, en el Congreso no mencionó ninguno de estos aspectos porque, claro, todo esto cuesta dinero. Entonces, ¿para qué vamos a poner una sanción si luego no se puede imponer porque no hay control? En definitiva, eh, nos abstenemos, pero no porque no estemos de acuerdo con imponer sanciones, porque sí que estamos de acuerdo, pero porque tienen que pagar los más ricos y no los más afectados, y precisamente en los que están, los que están sosteniendo la economía y el empleo en nuestro país. Muchas gracias. gracias,